Hola, soy Daniel Rodríguez, fundador de Dark Design. El próximo jueves 17 de junio estaré en el Networking de Actívate en Alicante exponiendo mi proyecto. Ven a verlo para enterarte de las últimas tendencias en diseño web y en marketing digital.